En este momento ya estamos grabando. Y en 3, 2, 1. Aguanten, aguanten. Vamos a entrar a Facebook Live. Os guapísimos. Mm. <risa> Ay, Dios. Por algo no está entrando. Un momento, por favor, no me ponga nerviosa. No, tranquila, tranquila. Sí. Ahí voy, ahí voy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy en una página. Página de Federación. Siguiente. Ya vamos a entrar. No te olvides de cambiar el nombre de cine. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Y todavía no se ve lo de Facebook Live porque aparece normalmente en la pantalla, entonces todavía no estamos, ¿cierto? Exacto, espérenme, es que tengo que agregar un título. Ah, ya. Ah. ¿Ya se ve? No. ¿Lo de Facebook Live, no? ¿Y lo de Jimmy. Sí. No, no, no, porque no puedo hacer las dos cosas. Momento, momento. Se me perdió una pestaña. Aguanten, por favor. No sé qué diablos pasó, porque me pasó como aquí me que tengo que volver a salir y entrar. No, porque si tú sales, nos cierras a todos el link. No, no, claro, de Facebook, de la transmisión. Ah, ya. Sí. Eso padre. Es una entrevista. ¿Pero una entrevista de qué o qué? Eh... Ya debemos estar. Se está preparando, es lo que dice. Estás con el micrófono abierto. ¿Por no trabajo? Me aparece un mensaje que dice que se está preparando. No tengo idea de qué esté sucediendo. Ahorita, ahorita se resuelve. Tengan paciencia. Sí. Por favor. Okay. Oye, Pau, si tú eres moderadora, tú puedes ahí desactivar los micrófonos. Si, si hay alguien con el micrófono abierto y, y hay ruido, tú lo puedes silenciar. Lo malo de eso es que a veces la persona ya no puede des... Yes. No me Ahí que sí, con la opción de que ellos puedan reactivar. Bueno, a ver, a ver ahorita qué pasa. Luzma, ¿tú sabes apagar tu micro o te lo apago? Sí. Ahí está, perfecto. Tú, Jimé, mejor no le muevas a tu micro. <ríe> ah, ya, sí le moviste. Ya, a le ver, prendí, y... ya le prendí, pero sí se oye, ¿no? Sí, sí se oye, pero mejor no lo muevas porque no vaya a ser nada de mal. Ok. va, Vasely. Ahí voy, ahí voy. Y ya, aunque llegaran Oscar y Alejandro, ya no los dejas entrar. No, ya no. no. Ya está preparándose Justo. esto. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya estamos en vivo en una emisión más de Te lo tengo que preguntar. Un programa de la Federación Mexicana de Enfermedades sí, Raras, raras. De Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a todos, a todos por, estar, por estar, aquí. estar aquí. El día de hoy la edición es edición cuidadores. Hace 15 días tuvimos eh, un especial con una edición de mamás, que si bien también son cuidadoras y son de hecho el mayor porcentaje de, de, de cuidadores en, en el tema de enfermedades raras son mamás, nos, gusta, nos gustaría mucho ahora conocer el punto de vista de otros cuidadores, porque, porque hay otros cuidadores también muy importantes para la comunidad de personas con enfermedades raras. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Um, y antes de, de, de entrarle de lleno a las preguntas y a nuestros, y a, y a nuestros invitados, les quiero eh, presentar a quienes están aquí. Tenemos a Claudia, que es, que es abuelita, desde Huizquiluca, en el Estado de México. Tenemos a Luzma, que es esposa de Tepic. Tenemos a Lucio, que es papá, de Guadalajara. Tenemos a Norberto, que también es papá, de Culiacán. Tenemos a Julio, que es abuelito, que una paciente desde Monterrey. Tenemos a Flor, que es mamá y que es de Monterrey. Tenemos a José, que es pareja, de Cuernavaca. A Jime, que es hija, que es de Ciudad de México. Y a, Gab y a Gabriela, que es tía, también de Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos por compartirse por abrirnos su corazón y les quiero compartir una cifra que encontré de ONU Mujeres que dice que los cuidados son las actividades que a diario y por generaciones regeneran el bienestar físico y emocional de las personas y me suena eh, pues sí muy muy descriptiva esta, esta frase porque Justamente los cuidadores son quienes están velando por ese bienestar, um, pero de pronto a costa de, de qué o qué tanto se necesita para ser un cuidador, ¿no? ¿qué significa cuidar? Cuidar es sinónimo de, para mí, sinónimo de amor. Según cifras del INEGI, los trabajos no remunerados como el trabajo de los cuidadores, eh, que se hacen en los hogares y en las familias, aportan el 23% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de que este trabajo, porque eso es, este trabajo, eh, es en demasía importante para nuestra sociedad y para la comunidad de personas con enfermedades raras específicamente. Eh, le doy la bienvenida en principio a Flor, que además de ser mamá es presidenta de eh, Iniciativa Tulipán, Iniciativa Tulipán, se encarga justamente del cuidado de los cuidadores. Entonces, me gustaría, Flor, que nos platiques un poquito eh, tú, tú, qué, qué, qué opinión tienes acerca de los cuidadores y por qué Tulipán justamente decidió dedicarse a este grupo de personas. Hola eh, hola a todos y todas. Este es un placer para mí acompañarlos en, en esta charla. Este, gracias, Pau, por la invitación. Y sí, como mencionas, eh, Tulipán, pues, busca impulsar el bienestar del, del cuidador, ¿verdad? Que muchas veces se ve en, en una situación en la que ya no puede, pues, salir, eh, alimentarse bien, eh, dormir bien y cuidar su, su salud física, su salud mental, este, sus relaciones interpersonales, perdón. Este, y, bueno, pues, ¿quién es el cuidador? El, el cuidador... Eh, principal informal que somos, como los que estamos aquí, ¿verdad? Son personas que cuidan, que dan asistencia, que realizan todas las tareas de apoyo y, y de toma de decisiones en lo que se refiere a una persona que tiene alguna enfermedad. Entonces, como bien mencionabas, eh, en México, pues este trabajo, pues es, bueno, esta labor, más no es un trabajo, es una, es una labor este, es, pues, principalmente realizado por las familias y el 80% es realizado por las mujeres. Entonces, este, Tulipán nace de, pues, de una, de mi experiencia, ¿verdad? Como cuidadora, este, la inspiración, pues, fue todo lo que mi familia y, y yo vivimos con mi niño, Eddie. Eddie, pues, él falleció, pero pero pues todo lo que aprendimos a lo largo de, de, de su tiempo aquí en, en, en este mundo, pues nos impulsó a, a apoyar a otras familias que están viviendo esta situación. Y, y bueno, y, y Tulipán pues es, es, estamos varias personas, ¿verdad? Es un equipo muy padre, en principio pues, eh, empezó con, con una idea de hacer algo, ¿verdad?, de darle un sentido a toda la lucha de, de Eddie. Invité a una amiga y, y esta amiga este, me apoyó desde, desde un inicio y poco a poco se fue sumando gente, ¿verdad?, personas como psicólogos, eh, doctores, entre otras personas. Y bueno, hemos estado trabajando con cápsulas informativas para los cuidadores y también ya estamos empezando con una línea de escucha y traemos otros proyectos que poco a poco iremos compartiendo. Muchas gracias, pero pues ya saben, para todos los cuidadores, porque te lo tengo que preguntar, es justo de todos los que están alrededor del paciente. Ahora no nos interesa tanto el paciente, sino quienes envuelven a ese paciente y quienes lo llenan de cuidados y amor. Y Tulipán es justamente ese espacio para ustedes, así que los pueden encontrar en sus redes sociales y su página web. En Facebook. Y bueno, con eso comenzamos con la primera pregunta. Ya saben que quien quiera contestar, levanta la mano. Eh, y me gustaría saber qué sintieron en el momento en que supieron del diagnóstico de su familiar. Sé que hay eh, distintos momentos, porque, por ejemplo, para los papás fue pues, quizás en el momento de nacimiento del diagnóstico, a diferencia de, por ejemplo, la esposa o, o el novio, la pareja que lo supieron ya conociendo a la persona, ¿no? Entonces, saber estos distintos eh, puntos de vista, o para, o para Jime, que es una hija, saber que de pronto su mamá eh, es quien tiene el diagnóstico y la, y la situación del cuidado que, que quizá el papá debería de dar, ahora lo da la hija. ¿Cómo es esto? Eh, entonces, esa es la pregunta. ¿Qué sentiste cuando supiste del diagnóstico de tu familiar? Eh, Claudia, por favor. Y ahí Gaby. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto para mí estar aquí. Para mí fue una situación que yo ya intuía. Cuando nació mi nieta, nació perfectamente bien. Pero lo más chistoso es que ella siempre tenía su lengua salida. Y yo pues, por mi profesión, trabajo con pequeños preescolares. Entonces, pues yo trato niños que han tenido ciertas circunstancias. Entonces, algo en mí decía aguas poco rojo, pum, pum, pum, pum. Cinco meses no se sienta la niña. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a estimularla, vamos a terapias, un ligero retraso en la psicomotricidad. Hace poquito nos diagnosticaron ya que es este, una variante de Dandy Walker, que a ella le, este, le resulta difícil todo lo que es la psicomotricidad, la motora y la fina. Entonces fue como decir, no es cierto, no está pasando. O sea, no puede ser posible. Aunque yo ya lo intuía, pero no la aceptaba. Más bien, como que no llegaba a mí la aceptación de decir, sí, tu nieta tiene algo y tienes que reaccionar. Yo tenía todavía la esperanza de que fuera el consentimiento, el que no el que no la dejaba en el piso, la cargaba, el que todo le acercaba. Hoy en día apenas la niña está hablando, tiene tres años y, y es lo que me dicen, déjala déjala porque tú misma le estás ahora sí que oprimiendo pero sí, sí es una situación muy difícil en la que te enfrentas y que eh, afortunadamente todo el mundo me dijo, no, no te preocupes vamos a echar la mano y es también de que empieza la búsqueda Dandy worker asociaciones qué es, qué es lo que pasa por qué, este desde el más grado mínimo hasta lo máximo que le puede pasar, pero si sí es algo muy complejo y que tú lo debes de aceptar, lo debes de asimilar para poderlos ayudar. Muchas gracias, Claudia. Gabriela, por favor. Hola, este, bueno, en nuestro caso, personalmente, eh, me pasó como en la historia que está en. en circula en internet de mi viaje a Holanda, que Igual que sus papás, todos pensamos que iba a ser de una manera el viaje, ¿no? Y cuando Emilio nació, pues vimos que estábamos en otra, en una situación completamente diferente. Entonces, pues para los papás fue toda la etapa del shock, el, igualito, aceptación, todo eso. Y para mí, pues lo mismo, fue mi, es mi primer sobrino, es mi adoración. Y lo mismo, ya tenía una idea de cómo iba a ser como tía, pero... Ha sido bien diferente tener que estar apoyando, y lo mismo, investigando, este, acompañando, buscando la manera de, de ayudar a Emilio, pero también a sus papás, específicamente a mi hermana. Claro. Ha sido bien diferente, si lo comparo con mi otra sobrina, que también es mi adoración, pero que ha sido muy diferente el camino con ella, ¿no? Claro, comprendo. Muchas gracias, Gabriela. ¿Quién más quería participar, Lucio? Lucio. Hola, buenas noches. Este, bueno en, bueno, en nuestro caso fue, híjole, yo recuerdo que fue ahí en la, gene, con la genetista, en el ISTR, aquí en Guadalajara, y recuerdo muy bien el día, nos sentó. Desde la entrada vi, ya tenía los resultados del cariotipo y veía a la doctora un poquito, un poquito rara, ¿no? Y. Y fue horrible, fue un balde de agua fría cuando nos dijo, su hija tiene una condición, se llama síndrome de wolf hirschhorn Y cuando dijo, no es curable, es una condición, yo sentí, híjole, sentí todo gris. Y lo primero que uno le pasa por la cabeza es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser? Que aún la doctora con sus limitantes, como es una... Es un síndrome, una enfermedad muy rara. No conocía todas las respuestas hasta la fecha. nadie la, Bueno, muy pocos especialistas las conocen. Y, y poco a poco, pues, este, como decía la señora Claudia, vamos de cero y empezando Y a ver a dónde nos lleva esto. Muchas gracias por compartir, Lucio. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Sí, me gracias. Bueno, pues yo soy hija de Pati. Ella tenía esclerosis múltiple. Eh, la enfermedad le da justo cuando nace mi hermano. Entonces, pues es un shock impresionante para mi papá, para nosotros. Bueno, yo tenía cuatro años casi. Y entonces, esta parte de. Pues de que fuiste creciendo, ¿no? Ahora yo ya soy mamá y, y me doy cuenta que es algo pues, terrible, ¿no? Porque, pues, el, el ser hija y, y volverte la cuidadora y no al revés, y fue una parte bastante dura para, pues para todos, ¿no? Mi hermano era un bebé, entonces, o cuidas bebé o cuidas mamá, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues, mi mamá no está. Y, bueno, sí, es, es bastante triste, es bastante doloroso, que acaba física, emocionalmente, tanto ese dolor de ver a esa persona, ¿no? necesitas de apoyo o no sabes ni cómo tratarla, no sabes qué hacer, a pesar de que se buscan pues, asociaciones y, y de hecho no siempre está el apoyo. Entonces, esa es la parte más difícil que hay, al menos nosotros hemos vivido. Claro. Muchas gracias, Jimé, por compartir. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Pasamos a, la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ah, Norberto. Sí, ¿qué tal? El caso mío es un poco diferente porque nosotros nada más íbamos a una valoración, una valoración para ponernos la fecha de que nos iban a hacer la cirugía. Y resulta que ahí mismo donde llegamos, la metieron a quirófano a la doña. Entonces, sin saber, no teníamos nada de, de información ni nada. Así le hicieron la cirugía y nació la niña, que pues nosotros creíamos que iba a ser un festejo, algo, este, una, una fiesta. Y nada que resultó, este, pues, problemática la cosa. Entonces, sucedió también, pues, que no nos dieron diagnóstico, no nos dijeron qué tenía. Era, en ese día festejaban, yo creo que el día del maestro, ¿no? El día del doctor. En ese tiempo... Ni siquiera doctores sabían el seguro, ni que nos informara nada. El caso que fue un, un rollo ahí, un poco traumático. Eh, todavía nos dieron de alta, nos fuimos de ahí del hospital, nos pasaron a otro. Y sin decirnos nada. Pasó mucho tiempo. 15, 20 días ya para el mes nos vinieron a decir que, que se llamaba artroveriposis. Todo ese mes pasamos ahí, los eh, pues, confundidos, no sabíamos qué pasaba. Eh, pues no sabíamos realmente. Eh, ya cuando nos dieron de alta y nada más nos dijeron es artroveriposis y no sabemos qué hacer. Híjole, pues, ¿qué será? Pues, así nos pusieron otra cita, y hasta que ya nos dijo el doctor, después de una semana, fuimos a la cita. Ya nos dice que, pues, realmente no sabían hacer nada de ellos. Que le buscáramos y que nosotros mismos les informáramos a ellos lo que fuéramos. Eh, aprendiendo. Y así fue como sentimos nosotros el, el, el trauma, el caos, ese, ese, ese alumbramiento. Y pues para empezar, eso es. Muchas gracias, Norberto. Se me cortó por un momentito. Eh, muchas gracias por compartirnos. Julio, me parece que tú querías hablar. ¿tú ¿Qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Mira, no sé. Eh, yo soy a lo mejor soy un, un hijo mayor, entonces me tocó cuidar a, a cinco hermanos y yo solamente vi que era una niña diferente, ¿verdad? Pero había que apoyarla. Entonces, pasar lo que pasaron. ¿no? O sea, Alejandra, afortunadamente, mi hija, se movió, estuvo investigando, estuvo viendo. Ella reaccionó rápido. este Los médicos reaccionaron bien, ¿verdad? le, le Primero habría, había que abrirle una vía respiratoria, que era lo más rápido. De hecho, se tardaron semana en hacerle eso porque... Su, su, su quijada, su mandíbula, era microquijada No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Yo no los oigo. Bueno, y lo importante es que la niña estaba ahí ya y había que sacarla adelante, como fuera. Y hasta ahorita, gracias a Dios, después de dos días de que nació, para que salió del hospital, uh, fue muy duro. Y de ahí, todo el primer año fue de lo más pesado. En lo que aprendimos todos, pues, sin dejar de cuidar, la verdad, a cambiar muchas, muchas cosas, dedicarle su tiempo y tratar de sacar la gracia a Dios y algunas instituciones que han apoyado mucho a mi nieta y a mi hija. O pues, sea, ha salido adelante y afortunadamente, ya que ella tiene poco que, les, que le distraiga, ¿cómo se dice? De, le hicieron crecer la mandíbula y fue un cambio de 180 grados. Ya camina, ya corre, ya brinca y siempre dentro de lo que cabe, no la he, al menos yo no la he tratado como una niña especial. La trato como una niña normal, juego con ella, la viento, la estrujo. O sea, ella no sienta que tiene algo, alguna discapacidad, sino que vea que es tan útil como cualquier otra. Y... Va muy bien mi nieta, por lo tanto. Era qué todo bien, lo que tenía que Julio. decir por ahorita. Muchas, muchas gracias. gracias. Nuestra siguiente pregunta, gracias a todos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué has dejado de hacer o qué dejaste de hacer por ser cuidador y qué añoras poder volver a hacer? ¿Quién nos quiere contestar? Eh, Luzma, por favor, y de ahí Lucio. Para mí... El haber cuidado a mi esposo mmm, fue muy difícil cuando tuve a mis hijos porque era o iba a cuidar a mi esposo o cuidaba a mis hijos y nosotros siempre estuvimos en provincia, no contaba a veces con nadie que me apoyara, entonces sí era muy duro al grado de que a veces tenía que llamarle a mi suegro y decirle hey, por favor venga a echarme la mano porque no no puedo sola. Mis hijos estaban muy pequeños cuando vivíamos en Ensenada y nos teníamos que me tenía que trasladar hasta Tijuana a Liste a darle cuidados a, a mi esposo. Cuando llegó mi suegra entonces era uno y uno, pero el dejar a mis hijos para mí representaba una, un trauma, por decirlo así. Porque no sabía, la primera vez que él se puso mal y tuvimos que llevarlo, lo dejé de plano con unos vecinos que casi ni conocía. Entonces era como dejar a, a tus hijos con alguien desconocido sin saber de cómo los iban a tratar. Entonces sí fue para mí eso muy, muy difícil. Y pues las otras cosas pues, son cosas que uno se va adaptando, pero para mí... En especial, lo más difícil fue eso. No, no poder dedicarles a mis hijos el tiempo necesario que le estaba dando al enfermo. Comprendo. Muchísimas gracias por compartir. Eh, Lucio, querías hablar. Hola, este sí. Bueno, yo lo que extraño, pues, es ejercer mi profesión. Ejercer mi profesión. En este, bueno, cuando nos enteramos de este, de, del síndrome de Lina de mi hija. Este, pues, nosotros vivimos nada más aquí en Guadalajara. Yo soy originario de la Ciudad de México y mi esposa de Toluca. Y estamos aquí solos. Y dije, ¿sabes qué? Pues, voy. Voy yo. Y desde entonces, pues, fue mi decisión, fue nuestra decisión. Aunque extraño, sí, ejercer mi carrera no es lo mismo, siento que yo no es lo mismo que yo esté cuidando a mi hija a que estuviera con una tercera persona. De hecho, ahorita ya nos está dando un respiro la niña porque ya lleva un año sin convulsión y eso ya nos ayuda mucho a nosotros, ya en planear y ¿sabes qué? Pues voy a retomar mi profesión y vamos a hacer, pero antes no, antes era de que se nos enfermara una gripita era una convulsión y era estar en la cruz verde, en el Iste rezando para que no se nos fuera la niña en una convulsión. Gracias, Lucio. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere contestarnos esta pregunta? ¿Qué has dejado de hacer y añoras poder volver a hacer? Por tu trabajo como cuidador. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta es, ¿alguno de ustedes, casi que ya me sé la respuesta, pero igual se las voy a preguntar. ¿Alguno de ustedes recibe algún pago o retribución por ser cuidador? Todas las cabecitas así. Pago, no. no. Amor. Amor. Eh, de hecho, sí es... Eh, el pago creo que yo no, no, no lo siento como ni indispensable ni necesario desde mi punto de vista. O sea, en mi caso personal. ¿eh? Eh, yo lo que recibo de, de mi relación es... es, es, es y, no, y no lo digo por decirlo, ¿eh? generalmente es aprendizaje, crecimiento personal, es... Es desarrollo personal. Eh, eh, todos planteaban un poco, solamente retomando un poco la primera pregunta, como, como una visión, yo, yo tengo una visión diferente en la relación, yo, yo, yo la conocí a ella ya con su diagnóstico y, y pues a mí eso nunca, nunca lo sentí como, como un, un tema, ¿no? Más bien eh, luego al, al pasar, al pasar este tiempo descubrí su lucha personal, ¿no? Este, eh, eh, con el dolor y con varias cosas y luego pues el ver... Lo que ella había vivido y pasado, pues, me hizo poner en perspectiva muchas cosas que yo consideraba en la vida, ¿no? eh, Para mí ha sido aprendizaje, y ha sido crecimiento, no he dejado nada, no añoro nada. Eh, amo a, a mi pareja y, este, y descubrimos cosas nuevas todo el tiempo. Sé que no es de pronto la situación de todos, pero es, es, esto es lo que a mí me tocó. Sí, justo estamos, eh, tenemos tantos tipos de cuidadores para escuchar los distintos puntos de vista. Muchísimas gracias, José. Eh, ¿Alguien más me, me quiere contestar esta pregunta? Ah, Lucio ¿quieres decir algo más? Sí, sobre todo que no es un pago monetario, pero el pago... Híjole, yo ver a mi hija que ya empieza, después de seis años, como que ya empieza a caminar. Uy, no, o sea... Que ella empieza a hacer más cosas y eso me dices, no, ¿qué pago? ¿Qué más pago quiero? O sea, yo siento que mi mayor, prof mi, francamente, mi mayor profesión como, como persona es mi hija. Bueno, mis hijas, las dos, porque la otra también es tremenda. <risa> Gracias. Gracias a ti, Lucio. Nuestra siguiente pregunta es, ¿te has sentido solo o sola en esta situación? Eh, Claudia, por favor. Bueno, no, fíjate que no. Yo tengo la fortuna de tener este, una mamá muy luchona que nos sacó adelante. Somos tres hermanas. Y de verdad que parecen las abuelas y los tíos que son adolescentes. Híjole, la traen puerta loca la niña. No, al contrario, creo que me he sentido demasiado apoyada. Este, si una no le da una cosa a la nena, la otra le da otra cosa, cuando se le ocurre algo, todos le aplauden, no, al contrario, de verdad, que no me he sentido sola por el lado de mi familia, pero sí juzgada por otros familiares y juzgada, ¿por qué? Porque no terminan de entender que, como siempre les digo a mis compañeros, me saqué la rifa del tigre, este, me saqué la rifa del tigre, ¿por qué? Pues porque son en un millón. Y que y si nosotros supiéramos que nos va a tocar, pues a lo mejor ya tendremos las herramientas necesarias para atenderlos, porque igual son bienvenidos, son unos ángeles y son maravillosos. Pero sí juzgada, ¿por qué? Porque la gente no entiende que esto no es un problema, que porque mi hijo fume, por eso nació así mala niña, o qué genes traerá la mamá. No, para nada. Pues esto fue por pobre gracia de la vida. Entonces, sola no, juzgada. Qué interesante punto de vista. Muchas gracias, Claudia. Eh, Luzma, tú querías compartir. Sí, este... Em, en mi caso, en realidad fueron 45 años de estar con mi pareja. Entonces, 45 años de sentirme acompañada, porque siempre tuve también el apoyo de toda la familia, tanto en, en forma moral. To, tanto mi familia como la de él siempre estuvieron juntos, mis hijos siempre apoyándome, pero estamos hablando de 45 años. Entonces son diferentes etapas. Y sí hubo momentos en que en realidad te sientes sola. Te sientes sola con el peso de estar llevando una casa, hijos, y una responsabilidad de cuidar de una persona que tiene una enfermedad, entonces el decir que eres así el campeón, pues no, no si ten, somos humanos y tenemos debilidades, entonces en realidad a veces sí se siente el peso de la soledad. Yo creo que decir que siempre tienes, aun, aunque tengas el apoyo de tu familia, siempre hay un momento en que la fortaleza se viene abajo y en esos momentos sí se siente uno solo. Y siente uno que necesita ese abrazo que a veces no lo puedes tener. No lo puedes tener porque la persona a la que cuidas a veces está en, en terapia o algo, y por el otro lado tus hijos no están contigo y también están tus padres. Entonces, en momentos sí, se siente uno muy solo. Muchas gracias, Luzma. Flor, y de ahí, por sí, sí. favor. Bueno, pues en mi experiencia, con mi familia, y, y Claudia, pues yo sentía mucho apoyo de mi familia, de mis amigos cercanos. Eh, yo sí sentí mu mucho apoyo por ese lado y, y no me sentía sola en ese aspecto. Pero mi sentimiento de soledad era más por por no conocer otro caso como el de Eddie, ¿verdad? Entonces. No es que esté sola, de, bueno, en, en mi caso, no es, que, no es que me sintiera sola porque mi familia no estuviera, al contrario, ahí estuvieron este, siempre, pero sí como, como el, el sentir que pues, no conozco a, a nadie más que esté viviendo una situación así, ¿verdad? Los hijos de mis amigas, pues, están sanos, no conocía, no tenía un caso cercano con una situación así, entonces, eso es... Eh, eso es lo que a mí me hacía sentir sola, pero como, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero quizás como en la sociedad, ¿verdad? Que es, que es algo tan poco común que pase, que pues te sientes sola en ese aspecto. Y también como dice Luzma, aunque estás, sabes que tienes el apoyo de, de tu familia, pues la familia no puede estar ahí siempre, ¿verdad? Y, y tus amigos no pueden estar ahí siempre. Entonces, como quiera, hay momentos en los que, pues, sientes la carga, ¿verdad?, en, en, emocional, pues, como que estás sobre ti y, y tu esposo, ¿verdad?, en el caso de nosotros. Entonces, pues, es básicamente eso. Muchas gracias, Flor. ¿Jime? Sí, bueno, pues, en nuestro caso... Bueno, se habló como de mi hermano y de mí. Eh, realmente sí fue un total abandono por parte de la familia. Mi papá es hijo único. Este, mi mamá tenía, bueno, tiene ocho hermanos. Y la verdad es que ninguno fue para estar, ya no tanto por su hermano, sino por su sobrino. ¿no? Entonces, sí fue una situación de haber crecido solo, porque mi papá pues o trabajaba o cuidaba o pagaba para que alguien viniera a cuidar. Sí hubieron personas que sí llegaron a estar un tiempito y se iban, amigos que oye cómo está, pero eso como al principio, ya después nada, ¿no? o sea, muy pocas personas son las que realmente estuvieron aquí. Entonces por nuestra parte sí ha sido un abandono emocional terrible y sí. pues sí ha sido súper doloroso ¿no? como, como hija el el, el nuevo podido haciendo chica qué puedes hacer por tu mamá yo claro. tenía que cargar a mi mamá para subirla a su cuarto no yo tenía que cambiarle los pañales a mi mamá ¿no? este, el ver que ayudar no que alguien aparte de papá que venían a bañarla, para que nosotros fuéramos a la escuela. Entonces, sí fue una situación de abandono. Muy fuerte. Claro, me imagino también, sobre todo por este tema de la edad, porque ustedes tuvieron que ser cuidadores, pues, chiquitos. Claro. Qué, qué difícil, Jimé, muchas gracias por compartir. Eh, sobre esta misma pregunta, ¿alguien más quiere, quiere compartir? ¿Gaby? De ahí, Lucia. Este, apoyando lo mismo que decía Flor, eh, bueno, también nuestra familia es muy grande, por parte de las dos familias son grandes, a, apoyan mucho a los papás, apoyan mucho a Emilio, pero lo mismo que decía Flor, eh, bueno, yo estuve presente con mi hermana cuando fuimos a la primera reunión con las personas que tienen el mismo síndrome y Erika por fin descansó y me comentó que se sentía identificada, por fin se sentía identificada, con alguien que tuviera la misma situación, ¿no? Eh, no sé, estar con personas que no tengan esta situación o con personas que sus hijos son diferentes, pero aquí en este caso mi hermana sintió un alivio, un gran alivio y apoyo de estar con, con, esta, con, bueno, con la unión de familias, me eh, pareció perfecto y está muy padre la verdad. Claro, y esa es precisamente una particularidad de, de la comunidad de personas con enfermedades raras, ¿no? Que sí, o sea, a lo mejor un síndrome de Down, pues has escuchado, has visto en la tele, hay otras personas, no sé, pero te dicen esto, un dandy walker, una enfermedad de Gaucher, un esto, y no, en tu vida has escuchado de eso y no sabes de alguien más, y como paciente, les puedo decir también, sí, es súper reconfortante conocer a otros que te entiendan en carne propia. Lucio, por favor. Bueno, pues en mi caso personal, aún en la lejanía, aún en la lejanía, este, yo me siento, no, no me siento solo. O sea, siempre tengo ahí a mi esposa. Nos Hacemos gran equipo y yo, la verdad, somos un equipazo. Uh -huh. este, y, y aún en la lejanía, cuando requerimos una ayuda, es, están sus papás, están mis papás, sus hermanos, mis hermanos. O sea, la verdad, en ese aspecto aún, estando ellos en la Ciudad de México y en Toluca, siempre nos echan la mano. Es todo. Gracias, Lucio. Eh, Norberto, ¿tú querías hablar? Eh, en el caso de nosotros, pues, eh, la mamá de María Milagros ha sido una gran mujer, es el motor de todo desde que ella nació se hizo cargo de todo ella yo nada más los miraba de acá me encargaba yo de la de la casa de estar cuidando aquí ellas iban y venían donde tenían las terapias y fue un vía y el de ella entonces es la mamá la que se ha encargado de, de la mayor parte de todo. Es la que ha tenido casi todo el cuidado de ella. Ya que la dieron de alta, cumplieron 20 años y ya dejaron de, de asistir tanto al hospital, entonces ya me tocó un poco más. A mí. Yo soy pescador y, y el tiempo del pescador pues eh, es estar casi las 24 horas fuera. <coughs> entonces a mí me tocaba poco, pero la señora, mi esposa, ha sido gran mujer, ha sido muy luchona y la ha sacado adelante. Es, es, es parte, casi todo el, el esfuerzo ha sido de ella. Y ahí estoy ayudándola yo, nada más. Muchas gracias, Norberto. Um... Me, me dejas pensando un poquito porque platicando con Mili, tengo la fortuna de conocer a Mili y llamarla amiga. <ríe> y Mili, pues también habla, habla de ti como, como su cuidador principal, como el que está ahí para ella. Entonces, creo que también es muy importante, y por ahí va la siguiente pregunta, eh, el reconocimiento de ustedes mismos. ¿Se han dado cuenta...? lo importantes, lo vitales que son para esa personita, para, esa, para ese familiar, ¿pueden ustedes reconocer la labor que, que hacen y que han venido haciendo algunos por tantísimos años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten respecto a ese autorreconocimiento de lo, de lo que han hecho? Porque de pronto sucede que los cuidadores dicen, no, pues es lo que tengo que hacer y como, como, un poco como decía Julio, ¿no? Pues aquí está y yo hago lo que tengo que hacer, y pero, pero eh, va más allá de eso, ustedes están dando un extra. ¿Se, da, se dan cuenta qué sienten respecto a ese tema del autorreconocimiento, de ser cuidadores? Eh, Claudia, de ahí Lucio. Pues yo siendo abuela, pues te imaginarás, ¿no? La abuela más feliz. Pero mi mayor reconocimiento, eh, como te lo decía, en mi profesión, pues yo trabajo con... Soy maestra de preescolar. Entonces a mí, obviamente, el doctor te da un punto de vista. Dice, a esta niña siempre la van a tener este, en terapia, siempre la tienen que acompañar, va a aprender muy lento, no va a ir a la par de los demás. Yo dije, no, te voy a demostrar que no. <ríe> mi niña, a los dos años... Como yo sé, como maestra, dije, esta se le va a pegar algo. Le empecé a enseñar los colores. Un buen día, pasando tres meses después de los dos años, fue el optometrista y dije, pues, ¿cómo le va a preguntar el optometrista, no? Si ves la letra, el número, que Le preguntó los colores. Se los supo todos. Y yo me quedé así. Oye, oh, en shock, ¿no? Dije, bueno, pues ahora vámonos por los números, del 1 al 5. Ya tiene tres años, como les comentaba, se sabe los números del 1 al 5. Cuando quiere, trabaja. Cuando no, pues no quiero y no quiero. Vamos por las figuras geométricas. Pues hagamos Efectivamente no habla, pero si tú le pones la gama de colores y le dices, dame el rojo, dame el verde, te lo da, dame el 1, dame el 2, cuál es cuadrado, cuál es círculo, te lo da. Y yo espero, y mi mayor reconocimiento sería cuando ella dé sus primeros pasos, ahí sí. Para que veas, para mí, sería un hit. Muchas gracias, Claudia. Pues el reconocimiento es para ti. Lucio. Pues a mí, como hace rato lo dije, yo siento que eh, no es una paga con dinero, es una paga lo que es ella. Y, y yo siento, cuando hace una cosa nueva, no sé... X de que gatea de tal manera, que se para, que hace. Para mí, eso es mi reconocimiento más grande. No, no como lo he pensado ya, no necesito que me estén diciendo, ay, mira, ahí va el papá cuidador, ¿no? Pero, híjole, para mí, para mí, ellas, ellas, o sea, no, no, no me interesa. Me han atacado mucho porque dicen, mira, este, ahí con su título y cambiando pañales, ¿no? O sea, no, no me interesa. O mira, este. Este, lo mantiene la mujer crean, me han atacado bastante y más este, gente que no, no sabe, no conoce pero para mí o sea, para mí se me resbala la veo a ella, veo que se, se, se sonríe me abraza, me besa se me resbala, lo hago por ella lo hago por mi familia y pues a donde llegamos gracias Lucio José eh... Es que sí, yo estoy de acuerdo con, con, con Lucio, en ese sentido es como el saber que estás contribuyendo, el saber que, que, que hay un beneficio que la otra persona está recibiendo, y puedes ayudar. En mi caso, como ya, ya les comenté, yo ya llegué, cuando la conocí a ella, ella conocía muy bien su lucha, sus protocolos, el cómo quitarse el dolor, el cómo, cuándo ir al hospital, etcétera. Eh, a mí, me, a mí me, o sea, yo me incorporé, digamos, un poco a, a, a esto que ella ya sabía de forma muy clara, ¿no? Oye, un masaje acá, este, un, llevarme aquí o ayudarme con subir y bajar algunas cosas. Cuando puedo hacer lo que puedo hacer, este, más allá de que ella también me lo agradece porque es, es muy linda, pero... El hecho de yo saber y darme cuenta que de verdad está surtiendo un efecto positivo en ella es suficiente. Y se siente muy bonito. ¿Me colgué? Se alcanzó a escuchar lo que dijiste. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Julio. Ah, Luzma, Luzma. Tienes, tienes el silencio, Luzma. Déjatelo. Ahí está. El mejor reconocimiento para uno o el sentirte en realidad importante es eso, ver que todo se hizo con amor y que salimos adelante. ¿Sí? Muchas veces estamos en ese esfuerzo diario y estos cuidados, ese cariño con que uno lo hace, ese cariño que ellos nos regresan. Eso es lo que en realidad cuenta y eso es lo que nos engrandece. Eso es lo que en realidad vale la pena de, de ayudar. Si lo quieres ver como ayudar, entre comillas, porque no, no es ayuda. Es algo que, que tenemos que hacer porque estamos aquí y porque son algo querido. ¿sí? Todas estas personas son personas que uno ama y sin... No les da uno esos cuidados, porque no, no nada más es uno, son los cuidados de toda la familia, porque todos en su momento estuvieron apoyando, con el solo hecho que lleguen, traigan el detallito, les hagan un beso, les den un abrazo, eso para ellos es importantísimo, y eso a uno lo engrandece. Muchas eso. gracias, Luzma. Eh, Julio, ¿tú querías hablar? Estás muteado, Julio. Ok. okay. ¿Me escucha? <risa> Muy bien. Pues Creo que ya dijeron muchas cosas, pero como dicen, la mayor satisfacción o el mayor pago que uno puede tener es ver ese gran logro, que se bien que se sana y que cada vez quiere seguir aprendiendo más de nosotros. Si nosotros les damos un buen ejemplo, pienso que en el futuro ellos, a la medida de, su, de sus posibilidades, van a seguir nuestros pasos, ¿verdad? A apoyar y a tratar de ayudar a sacar a alguien más. Eso es lo que yo pienso. Y esa es una gran satisfacción para mí y un gran pago, ver cómo se, se, se está desenvolviendo, cómo aún no puede hablar, casi no, no escucha, escucha poco, creo que si sí, sí lo sabías, ¿verdad? este No sé si me escuchan, pero es ese es mi pago, esa es mi satisfacción, ver la que está saliendo Adelante y que cada vez quieres seguir aprendiendo más. Es todo. Muchas gracias, Julio. Sí, te escuchábamos bien. Mil gracias. Quiero aprovechar ah, es que yo... eh, este momento también para agradecer a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en vivo, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus dudas, por su apoyo. Eh, y también recordarles que somos la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que tenemos un programa de información, orientación y apoyo psicológico gratuito para personas y para personas y familias con este tipo de patologías. Eh, y este programa se llama Accesalud Salud, es este de acá. Y pueden encontrarnos eh, allí, todo el, el servicio es gratuito, lo único que tienen que hacer es realizar un registro, no tardan más de 10 minutos en hacerlo y entonces nosotros vamos a poder enviarles información sobre la enfermedad rara eh, que necesiten conocer, información sobre sus derechos, obligaciones, sobre si es que existen asociaciones nacionales, latinoamericanas, internacionales, por eso que ya hablábamos de la importancia de no sentirnos solos, que sucede mucho con estas patologías. También en la orientación les compartimos un poquito la ruta crítica para saber por dónde ir y por dónde pedir nuestro, nuestros derechos de, de derecho a bien, si me refiero. En México sabemos que el sistema de salud está desestructurado y que no es lo mismo tener IMSS que tener ISTE, que tener servicios de salud de Pemex. Entonces, hacemos un traje a la medida para cada uno de los pacientes. Eh, y por último, la parte del apoyo psicológico que, por supuesto, eh, pues, en muchos casos es necesario, si no es que en todos, porque no hay, hay un gran tabú y mucha desinformación respecto a la psicología. Y la psicología es para todos y en estas situaciones es de muchísima ayuda. Entonces ya saben que ahí está César Salud, es gratuito para todos ustedes. Y continuamos con las preguntas después de este pequeño anuncio. La siguiente pregunta es, ¿quién te cuida a ti? tu cuidador. Ahora, ahora la pregunta es, ¿quién te cuida? A ti. ¿Quién me responde eso? A ver, Jimmy. Bueno, pues, hoy en día, gracias a Dios, cuento con mi papá. Ah, es que ya me cuida mi papá. Mi hermano, ¿no? Mi hermano y yo hicimos un, esa unión muy fuerte. Entonces, él está para mí, yo estoy para él. Y eso es como ese vínculo de hermanos, de hijos de, de una paciente con la enfermedad rara, pues es inquebrantable, ¿no? Entonces, me siento súper bien de tener a mi hermano. Y, y lo mismo, ¿no? Como se decía, de, de con quién compartes esta parte, bueno, yo tengo a mi hermano y ambos nos cuidamos. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, Jimmy. ¿Quién más habían levantado la mano, José? Ah, Gaby, Gaby. Estás, muy, ahí estás. Okay. Bueno, yo no soy cuidadora principal, es mi hermana. Este, bueno, muchas veces le he dicho que es muy importante tanto Emilio como ella. Entonces, siempre le eh, la procuro, mis papás lo mismo. Siempre la procuramos, lo que queremos es que Emilio esté bien, pero pues también mi hermana, ¿no? Es súper importante que esté bien ella para poder cuidar a Emilio, porque sí es bastante trabajo. Entonces, lo hemos visto, bueno, yo he visto con otras personas que el, al cuidador principal lo desentienden, o se desentienden del cuidador principal más bien, por completo, ¿no? Y todos los demás hacen su vida y, pues, como normal, pero el cuidador principal tiene demasiada presión y sí es bastante importante Buscar o okay, que, okay. en mi caso, que mi hermana nos haga saber lo que necesita para poder apoyarla. A lo mejor muchas personas, no, de verdad no tienen quien las apoye, o a lo mejor otras veces no hablan, no, o no, no piden ayuda. Las dos cosas creo que, que tienen que ser importantes. Eh, la, los demás, o la gente que está a su alrededor, eh, buscar cómo ayudar, pero también el cuidado principal debe de... De pedir ayuda para, para poder hacer algo. Totalmente, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Y de ahí, José. Estás muteada, Luzma. Ahí. Ya. Es muy importante lo que mencionas, porque si sí llega uno a colapsar. Entonces, el tener quien te apoye, mis hijos cuando eran pequeños, obvio no podían apoyarte, pero una vez que crecieron siempre recibí el apoyo de ellos, recibí el apoyo de mis padres también en su momento, este ya no están aquí, recibí el apoyo también de mi suegra, pero el pedir esa ayuda es muy importante porque si tú no estás bien, no vas a dar lo que tienes que dar. Entonces, en este, en esos casos sí es importante, como decían, el pedir que te apoye, El decir, oye, ya, hoy yo ya estoy cansada, ya no puedo, este, ayúdame, ¿no? Eh, llega un momento en que se está uno a veces 24 horas casi sin dormir. Entonces, son cosas muy, muy, te van deteriorando. Aparte de la presión y el estrés, entonces siempre hay que contar con aquellos que sabemos que nos pueden ayudar y el saberlo decir. Afortunadamente en su momento cuando mis hijos ya estaban grandes, todos ellos siempre decían mamá en que te ayudo, en que te apoyo y si no lo decían, yo decía sabes que ya no puedo, ven, este, cuida a tu papá por favor porque yo ya estoy muy cansada y ponte con ellos. Pero como dices, es que te ayude. ¿sí? ¿Quién te ayuda, pues los que te quieren también. Porque siempre hay que pensar eso. Quienes ayudan, ayudas tú al que quieres. Y te ayudan los que te quieren. Muchas gracias, Luzma. José, eh, a mí me cuida ella y yo la cuido a ella. Es este es, nos cuidamos mutuamente, ¿no? Eh, Igual también, primero está eso. Segundo, también tengo amigos, familia que, que me escuchan y que están muy presentes y siempre siempre como muy dispuestos, ¿no? Entonces, sí, yo jamás me he sentido solo en, en, en, en, en esta aventura, digamos, ¿no? O sea, eh, porque es eso? Es, eh, lo mencionaron en un momento, las personas, en, en el caso de mi pareja, ¿no?, en el caso de, de, de, de nuestros parientes, eh, la enfermedad rara que tienen los han hecho ser quienes son, eh, en, en parte también, ¿no? Entonces, viene, viene con todo, eh, con crecimiento y también con, con lo que acarrea las enfermedades. ¿no? Muchas gracias, José. Flor, ¿tú querías hablar? Sí, bueno, pues en mi caso también mi, mi familia, mi, mis, mis amigos cercanos, este, mi esposo, ¿verdad? Pues él, él me apoyaba mucho. Mi hermana, que me identifico mucho con Jime, porque en el caso de nosotras, pues mi mamá también enfermó cuando éramos muy, muy pequeñas. Entonces, este, pues eso nos unió. Mi mamá falleció y, y mi hermana, cuando fue la, la situación con Eddie, pues ella estuvo ahí al pie del cañón, ¿verdad? Y, y mi suegra también, que pues fue como bueno es es como una segunda mamá verdad este y ellos mi papá mi suegro verdad eh, principalmente ellos y, y algunas amigas muy cercanas este pues eran quienes esta, quienes estaban al pendiente de mí y pues que si estábamos en el hospital bueno pues eh, qué te llevo de comer etcétera este y y sí bueno, en mi caso pasaba mucho, me pasaba mucho como que no, no quieres decir necesito esto, inclusive a veces pues ya ni le quieres decir a la gente que otra vez estamos en el hospital porque pues este, ya como que uno, uno se siente como, como que ya no te quiero estar dando malas noticias o no sé, ¿verdad? este Pero sí, en, me apoyaban mucho ellas y por ejemplo… En el caso de, de Eddie, que él, pues, lo alimentábamos por sonda, este, pues, tomaba muchos medicamentos y, y había que administrárselos por la sondita, pues, mi hermana, mis suegros aprendieron, ¿verdad?, a cómo alimentarlo. Este, y una amiga, que es amiga mía de toda la vida, pues, también, Ella, yo le decía, es que necesito que más personas sepan, todos los cuidados, porque eran muchísimos cuidados los que Eddie necesitaba. Y a mí me daba tranquilidad saber que había otras personas que sabían cómo cuidarlo, ¿verdad? Entonces, claro. pues de cierta manera eso ayudaba que yo me, me cuidara. Y también, pues como que yo era muy exigente con el... Yo, yo soy... Este, me gusta mucho dormir. Entonces, a mí el sueño es como que eso por favor no me lo toques. Y entonces pues yo cuidaba mucho, pues tratar de, de dormir lo, lo más que pudiera, este, pero sí a veces me sentía, como mencionaban algunos de ustedes, juzgada, sobre todo cuando eres la mamá, ¿verdad? Y que, pues, oye, yo quiero dormir y, y estás en el hospital y, y, oye, también tengo que trabajar, tengo que ir a mi trabajo, y me sentía juzgada por, por ese lado, ¿verdad? De que, pues, pues como que, ay, como mamá tienes que estar aquí todo el día, y, y pues no, yo, yo peleé mucho por, por mi, mi identidad, por conservar mi, mi identidad hasta cierto punto, mi trabajo, mis, o sea, mis actividades, ¿verdad? Dentro de lo que se podía. Entonces, claro. Y tenía, gracias a Dios, pues familia y amigos que, que entendían eso, ¿verdad? Yo me sentía juzgada más como por personas no cercanas a mí, ¿verdad? Este, quizás en el hospital o en, en algunos otro, otros lugares. Este, pero pues, gracias, necesito... Pedro. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos cerrando ya con Julio. Tienes el micro apagado, Julio, please. <ríe> Estás. Ok. La pregunta era quién, ¿Quién te cuida, cuida a tí? ti Con cuidado, ¿verdad? Claro. Ok, miren, mi padre decía que para poder amar a una persona, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo no me amo, pues no puedo amar a los demás, ¿verdad? Una de las formas de de apoyar, es cuidando, pero a veces también tenemos que cuidarnos. Y yo creo que a la medida que se va pudiendo, a la medida que las, las circunstancias y la persona, el niño, el adulto, la persona que sea, va viendo una mejora, nosotros tenemos que darnos un tiempo para nosotros mismos. ¿De qué forma? ¿Sabes de qué? Agarro este día... Y yo, como las chivas, corro para el monte para desestresarme, ¿verdad? Al cerro, a la naturaleza. Si puedo llevar a mi familia, me la llevo, este, que me acompañen, ¿verdad? Y si no, me doy un día yo solo. Y cuando puedo, hago carpintería, mecánica, electricidad, cualquier cosa. Pero tenemos que distraernos un poquito sin dejar nuestras obligaciones. Esa Totalmente. es mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias. Julio, sí. Y cuidar mucho ese tema porque si no puede todo eh, terminar en, en este síndrome llamado síndrome del cuidador, que es justamente este trastorno que sucede eh, en los cuidadores principales de, de alguna persona dependiente, ¿no? que se caracteriza por agotamiento físico y agotamiento psíquico y en ese sentido también la importancia de pedir ayuda, que a veces no es tan fácil como lo decía Flor, pero los invito a ustedes y a todos los que nos escuchan y que son cuidadores a abrirse y a que en el momento que necesiten ayuda, pedirla. Y darse, como dice Julio, esos momentos para ustedes, porque es muy importante que, como dicen en el, en el avión cuando nos subimos, si llega a haber una despresurización, eh, van a caer las mascarillas. Primero póngase usted su mascarilla y después le pone a su acompañante o a su niño, porque si no, pues cómo va a poder ayudar a alguien más si no está usted bien, ¿verdad? Eh, con esto cerramos este programa de Te lo tengo que preguntar, Edición Cuidadores. Muchísimas gracias a todos por su participación. He aprendido muchísimo de ustedes. Me dejaron pensando mucho en el tema del, del juicio, eh, que no lo consideré en mis preguntas. Y ahora, y ahora que lo mencionan, pienso, wow, qué, qué fuerte ese tema de, de lo del juicio de las personas que no comprenden. Muy, muy cierto. Eh, les agradezco a todos y para terminar, quiero dedicar este programa con muchísimo cariño a Eddie, a Patti y a Roberto. Gracias a todos. Chao. Gracias, bye. De nada. Gracias, bye. Listo, ya salimos de Facebook Live, pero estamos aquí todavía nosotros. Muchísimas gracias por haber participado. Eh, Ay, siempre me deja muy emocionada estos...